Hola, ¿cómo estás? Te envío un gran saludo. Aquí Betty Romerito saludándote con muchísimo gusto. Hoy voy a hacer una de mis primeras revisiones de herramientas y quiero hablarte de Advert Suite. Esta es una herramienta espía que salió hace poquito, a finales del año pasado, en el 19. Y se trata de espiar anuncios en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Google mismo. Y ya sabes que nosotros como marketers de CPA y afiliados, una de nuestras herramientas más importantes es tener un software espía. Hay montones de software espías, hay muchísimos en el mercado. Cada software espía está especializado básicamente en una red. Adplexity, por ejemplo, usa mucho nativ. Hay especialidad en push, hay especialidad en Facebook, hay un montón de software espía que están especializados en cada una de las redes de tráfico habitualmente las más grandes son las más fáciles y para nosotros como CPA y afiliados existen muchas herramientas espías que nos ayudan con el tráfico que no es tan común como el tráfico push tráfico pops etcétera sin embargo hoy quiero hablarte de advert suite y contarte más o menos cómo va y por dentro para que la veas para que y compares con otras por si te es útil pero antes quiero decirte que soy Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing como este que estoy haciendo ahora mismo, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas para que estés enterado de todo lo nuevo y lo que no es nuevo, pero es Evergreen y funciona todo el tiempo para el marketing de afiliados, para el marketing CPA o para los negocios online. Voy a retomar, estaba hablando de Adverse Suite. tengo otros vídeos de herramientas de, de, de espía, lo puedes ver, aquí te voy a dejar un vídeo para que veas otros, otras herramientas espía que son gratuitas y que son también de pago, pero para que tengas un punto de comparación. Te voy a presentar Adverse suite esta es la carta de ventas de Adverse Suite. mira, eh, Free Video Showing, How to See Every Profitable Facebook Ad in the World. En este vídeo te dicen que te van a mostrar cómo ver, cada anuncio rentable en Facebook Apps en el mundo y que tú lo puedas clonar o replicar al momento. Eso es lo que se supone que hace un software espía. Te ayuda a mejorar tu desempeño y a ver los anuncios que están funcionando y no caminar a ciegas. El creador de, Adver de AdvertSweep es este chico que es súper conocido, el Toby Maguire, más o menos así se pronuncia, y dice que su Feed trabaja en Tres simples pasos. La, la audiencia target, los resultados y copiar los elementos. Fácil y rápido. Eh, 40 millones de listed, más de 20 países, más de 10.000 anuncios adicionados diariamente. Luke Maguire, el otro que te dije seguro que era Spider-Man. Luke Maguire es el creador de esta herramienta que se llama AdverSuite Suite. Y lo ves ahí, eh, te va a espiar Facebook. 57% de los usuarios en Facebook eh, compran después de ver las, los anuncios. El 78% de los consumidores americanos descubren productos en Facebook Ads. El 28% de los usuarios hacen compras desde los anuncios de Facebook. Y el 93% de, social media, de los social media se anuncian en Facebook. Aquí ya te lo pone. Por ejemplo, este es el anuncio de Monday, que es un software muy interesante para gestión de equipos. Como crear una, un anuncio, en fin, te dice varias cosas que tú puedes hacer. Desde luego tiene niveles como todos los softwares espías, pero bueno, está bastante bien. Este es el demo, dice que es el más grande del mundo en cuanto a Facebook Ads, un montón. Luego viene el Compra ahora, ahora vamos a ver ese botón de Compra ahora. Ahí está. Esto es de Insta, es el tipo de anuncio largo, Facebook videos, en fin, está muy bien. E Converse Domination, están los, los testimonios, pero no nos interesan ahora, bla bla bla. Y cómpralo, vamos a ver el precio que lleva esta herramienta. Y luego te la enseño por dentro. 67 dólares en oferta exclusiva. 67 dólares. Completamente acceso irrestringido a todas las, las características de arriba. Búsquedas ilimitadas. El breakdown de competidores demografías y filtros de engagement, localizador por geo, vídeos, bla bla bla 67 dólares, bla bla todo esto, vale vamos a verla por dentro para que tú la conozcas, yo la compré desde luego y es esta que te voy a mostrar ahora mismo esto es Adversuite por dentro, ves viene eh, viene VIP training porque yo tengo una versión si le doy aquí, bueno no, aquí no le voy a dar, por ejemplo, tutorial, no aquí mismo. Y me dice, aumenta tu plan para tener más acceso. El front-end, 67 en one time, solo acceso a Facebook. Como ves, yo aquí tengo acceso a Facebook, a Insta, a Google y a YouTube. Porque mi plan es este. El otro uno, Insta, YouTube, Google Syndication y Facebook, desde luego. Es decir, 67 más 67, 120 134 dólares. Es lo que me ha costado a mí hasta este nivel. Porque solo con Facebook no. Yo quiero todo lo demás. ¿vale? Luego viene un otro dos. Que es un VIP Training. Y el otro tres que es 20 cuentas de reseller para la gente. Ya te adelanto desde ahora. Bueno, no te adelanto nada. Vamos a seguir viendo. ¿Sí? Ahí está. Vienen los, los, los cuatro buscadores. Bueno, los cuatro ofertas de tráfico. Que es Facebook, Insta. Google Ads y YouTube Ads. Esta es el, la interfaz. Es súper fácil, súper limpia. Fíjate que viene el Search Mode para que tú puedas poner por Keyword, por Advertiser o por Dominio. Puedes clasificarlo por nuevo, el que tiene más tiempo corriendo, por Likes en caso de Facebook, Insta, Comments, Shares y Views. Esto en el caso de YouTube. Puedes seleccionar el país que quieras. Tienen todos... ¿Cuándo se han visto los anuncios? Hoy, ayer, últimos 7 días, 30 días, este mon, el mes pasado o un rango personalizado. ¿Y cuándo se pusieron? ¿Se pusieron entre cuándo? Entre ayer, hoy, bla, bla, bla, lo mismo, ¿no? Luego vienen los botones. Los botones son, ¿qué tipo de botón estás usando? ¿5 minutos? Estos son idiomas que yo, comprar, comprar ahora, ¿cómo llegar? El tipo de botón que usa... Eh, Facebook en la parte de abajo, Insta en la parte de abajo y otros tipos de botones porque también puedes buscar por el tipo de botón que tiene la página. Get your tickets, get short times, get quote, esta es muy buena para insurance, para todo lo que son ofertas financieras, pues está muy bien. Vienen muchos idiomas porque simplemente van copiando y van poniendo los botones y los ponen ahí y ya se obtienen entradas y ya, ya los buscaremos nosotros. Open link, bla bla, orden, order now, order now. En fin, luego el tipo de anuncio, ya sea foto o video, la posición, si es Facebook, en Newsfeed o en la columna lateral, el sexo de la persona, hombre mujer, el idioma, están casi todos, la edad, entre tal y tal, el tipo de software que están utilizando, ya sea Clickfunnel LeadPage o cualquiera, si es un tipo de plataforma, Spotify, Magento, WooCommerce o, o toda y si hay algún tipo de interés, casino, cripto, nutra, fitness, muscle, diet, en fin, ese tipo de cosas. Vamos a probar de una manera muy, muy rápido. Facebook, por ejemplo, vamos a probarlo para México. México es mi país fetiche, así que siempre pongo México. Sin más, le voy a dar clic en Search Ads. Y aquí lo tenemos. Mira, le voy a poner el idioma también porque en México también se ponen inglés y español, no solamente se ponen... En español también se pone en inglés, por ejemplo, eh, esta está en español completamente, eh, esta está en inglés, esta está en inglés, en inglés. Vamos a poner el idioma en español, Spanish, y vamos a volver a dar al search. Y ya, se me han quitado todas las ofertas que estaban en inglés. Mira, viene Best Buy, AutoCAD, el software AutoCAD para hacer ese tipo de cosas tan súper bonitas. Viene Walmart, viene Clip, Sam's Group, y ve el tipo de ofertas que están poniendo, que están corriendo ahora. Mira, Shocker Stop también está. Qué, qué interesante. <ríe> y mira cómo lo tienen. Ponen un vídeo, está muy bien. Aquí son, son imágenes, rebajas de doméstica. Es un, un centro de estudios online súper conocido. Para América Latina va muy bien, funciona muy bien. ¿Mm? Mira este otro, Top Care... Bueno, ya lo, lo ves ahí, mira el Keto. Fíjate cómo lo están poniendo. ¡Ah, mira! Imágenes antes y después no se permiten. Ya sabes que están prohibidas en Facebook. Mira este de Keto Diet que listo ha sido. 82.55. Hablamos de kilos. No hay foto de antes y después. Está perfectamente permitida. Ya he visto esto antes y ahora lo vuelvo a ver. Es un ángulo... Súper bueno para promocionar este tipo de ofertas en Facebook. Que la tiene súper prohibida. Y mira que bien lo han hecho. 242 likes. 15 comentarios. 50 shares. Es de enero del 2020. La última vez que se vio. Si le doy a read more. Míralo. Está muy bien. ¿Qué puedo hacer? Si me gusta esta. Eh, la puedo poner como bookmark. Adicionar a favoritos. O ver los detalles de este anuncio. Le doy a ver los detalles del anuncio. Y me lo pone aquí todo. Ese es el screenshot de la landing. Consigue tu dieta keto. Aquí está el para que escriban. Si es hombre o mujer. Fíjate que es una landing de encuesta. Tipo encuesta. Tipo Kiss. Súper bueno. ¿Mm? Esto me ha parecido fabuloso. Ahí tienes una idea muy buena para correr tipo de ofertas. La URL. ¿Cuándo se vio por primera vez? ¿Cuándo se vio por última vez? Eh, ¿Cuándo se pus la pusieron? ¿Cuántas veces la vieron? La edad. Hombres, fíjate, es hombres y mujeres, país México, grupos de edades de 20 a 34. Ya te pone ahí todas las cosas para que tú puedas. El botón es Learn More. Ahí está. Como ves, no está mal, está bastante bien. Vamos a dejar lo mismo para Instagram. No Me va a quitar todas las búsquedas. Ahí está para Insta. Eh, vamos a volver a poner el, el lenguaje en español. Y el país México. Y le vamos a dar search Ads en Insta. Vamos a ver lo que se vende en Insta. Mira, Doméstica. Carbonell, que es una marca de aditivos para cocina. Mm, Mazatlán, pero la Costa de Oro. Este, es un hotel. Mira que está promocionando el hotel. Mira qué bonita la cerveza modelo. A mí me gustan mucho las grandes marcas porque hacen cosas preciosas. Claro, tienen dinero y tiempo, un equipo completo temporada de rebajas en tu es decir, si tú eres afiliado de tu mira, mira lo que están haciendo. ¿Mm? Andrea Rojas, de cursos online, eh, Corner Shop, que es otra tienda, mm, Residencial Pueblo el Marqués, también está ahí, eh, Más de Doméstica, Costa del Sol, Craft Architect, que es otro software, mira una de camisetas, T-Boutique. Hecho en 60 de 60 años de excelencia, está bastante bien. Ves esto es lo que hay, lo que está funcionando. El ayuno intermitente, el intermitente fasting diet, otro de dietas. ¿eh? Mira qué bonito, qué atractivo para alguien que está a dieta. Ve esto y empieza a salivar, aunque no es esa dieta, empieza a salivar porque tiene una pinta buenísima. ¿Mm? Y lo mismo que la otra, si le damos clic aquí en corner shop, por ejemplo. Aquí está el anuncio. Clic, clic. Y las compras del súper en tu casa. Fabuloso. Desde Herb a tu casa en 60 minutos. Está en el Play Google, lo cual quiere decir que es una aplicación que se tienen que bajar. La demografía, no, no hay datos. México no tiene las edades, pero está dirigido a, a mujeres 100% porque son las que hacen ese tipo de compras. ¿vale? Me vuelvo aquí a The Suite y voy a poner Google. Google Ads, hay un montón. Vamos nuevamente a acotar por México. Y en español. Spanish. Search. Y vamos a ver qué se está vendiendo. Amazon. Mercado Libre. Interjet. Mercado Libre. Peugeot. Gran marca. Submeta. Enmárcalo. Ay, mira, marcos para fotos. Conoce nuestro amplio catálogo. Qué bien. ¿Mm? No pone muchos más, así que no hay demasiado más que ver en eh, este tipo de, de búsquedas. Al menos con estos dos filtros. Tú puedes filtrar más y tendrás más o menos opciones. Es lo mismo aquí. Vamos a darle a details Y en details bueno, no te aparece apenas nada. Marcos para fotos. elijo un marco. México, mira, esta es la, la landing. Es el screenshot de la landing. Ahí está la web. Cuando se le ha visto. Si hay redirecciones o no, si hay salidas o no, en fin, ahí está. Y por último tenemos YouTube. Te está poniendo los cuatro más grandes, ¿eh? no más. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lenguaje. Fíjate cómo va variando esto de acuerdo a lo que estamos buscando. Spanish. México. Y Search. Ahí está. Netflix. Kia Motors, esto de Netflix, bueno, esto es de Netflix pura, eh, puramente, pero se pueden hacer ahora ofertas de CPA para Netflix con este tipo de anuncios que está haciendo el mismo Netflix y ya tú simplemente lo clonas y lo pones tú en la serie afiliado o de CPA. HBO, World of Warcraft, Apple México, Chevrolet, Apple, Nescafe, eh, Volkswagen, y fíjate que te pone no solamente... El, la imagen y el video, sino las etiquetas. También te ponen las etiquetas. 7 millones de visitas, 5,6 dislikes, 13 mil likes, cuando se ha visto, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a probar con Zona Value Club, que no sé lo que es. Vamos a dar clic aquí. Y ya no lo pone. La landing page es esta. Oh, el video está privado. Eh, me ha denegado el acceso, no lo puedo ver. Y supongo que es por la geolocalización. Como yo estoy en España y estoy viendo un vídeo de México, igual no puedo verlo. Conversaciones con Full de Mafre, las etiquetas, ¿ves? El, la descripción, de la URL del vídeo, si cierre si direcciones o no, el país México, está muy bien. Y eso es lo que te hace Adverse Suite. Te va mostrando cositas y tú vas mirando y vas espiando y puedes copiar y clonar las mismas herramientas, las mismas landings, los mismos, en el caso de vídeos, las etiquetas, las descripciones. Mira, esta es una pasada. Copel México. Eh, pues creo que la sede estaba en Guadalajara. No lo tengo muy claro. Si no es así, perdonadme. Y aquí lo tenemos. Igual Access in Aid porque es para México. Solicita tu crédito. Es para ofertas de crédito. Préstamos. Copeland, además de ser una tienda de autoservicio de muebles y todo eso, también tiene préstamos. ¿Ves? Bailey lo, lo acortan con Bailey Error. Porque si nosotros vamos a Bailey y le ponemos el símbolo más, pues nos da más datos de lo que nos puede dar ahora mismo el tracker. ¿Vale? No lo haré. <risa> me, me pico, pero no lo haré. Vale, ahí está. Como ves, Albert Street Viene aquí, tiene tutoriales, vamos a ver los tutoriales, a ver tutoriales, eh, el Overview, que es lo que hemos estado viendo ahora mismo, el Facebook ad Breakdown and Audio Targeting. Aquí ya te enseña más cosas de cada uno de los módulos para que tú le saques más jugo a este eh, espía este software espía. Es como poner los keywords, dominios, sign eh, como marcar los trainings, Instagram Video, Google Training y los seminarios de uso y generación de leads de las herramientas, de la herramienta. ¿Ves? Este seminario dura casi dos horas, este dura dos horas y media, una hora. Están en inglés efectivamente todos, pero tú puedes verlos porque no es complicado verlos. Son muy visuales y como se, básicamente están todo el tiempo trasteando con la herramienta, pues es muy fácil seguirlos y aprender de lo que te pueden decir ellos. Bueno amigos, pues este es AdverSuite. Eh, ya sabéis qué precios lleva. Os he mostrado ya la página de ventas por ahí. Uh, aquí está, esta es la página de ventas. Quedamos en que costaba 67 dólares el front-end. Que solo te da Facebook, no te da nada más. Si quieres tener todo lo que te he mostrado yo, tienes que ir al primer otro que son otros 67 dólares. 120 134 dólares. Si no me falla la matemática, que es probable que me falle porque soy muy mala. Te voy a dejar el enlace aquí abajo por si puedes o quieres conseguir este software. que Está bastante, bastante bien. Y si estás en mi lista privada, ojo si estás en mi lista privada porque tú vas a tener el acceso gratis. El mismo acceso que tengo yo lo vas a tener tú. Como has visto, hay una versión de agencia que te da 20 licencias. Yo tengo esa versión de agencia y para mi lista privada no tengo solo 20, tengo más. Para que no se preocupen los que están en mi lista privada. Solo este mes voy a tener gratis Adverse Suite para mi lista privada. La van a tener completamente gratis para que puedan entrar y espiar todos los anuncios que quieran espiar, tanto de Facebook como de Insta, como de Google Ads y de YouTube. Si estás en mi lista privada ya vas a tener el acceso, te lo voy a pasar dentro de nada. Y si no estás en mi lista privada solamente este mes, este mes de abril, que estamos ya a 14 cuando estoy grabando el video, lo subiré mañana. Ese sí será el 15. Solo estos días, los que se suscriban a mi lista privada van a tener gratis Adverse Suite con el OTO 1, como se los he mostrado, para que puedan ver todas estas fuentes de tráfico completamente gratis. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque creo que este video no le hace falta más cosas. Me despido de ti. Espero que te haya gustado. Esta revisión completamente original que he hecho para Adverse Suite en español y que te ha sido muy útil. Si te animaste a comprarla, pues ya sabes que aquí abajo tienes la descripción. Es un enlace de afiliada, así que cuando tú la compres, si la compras con mi enlace, yo voy a ganar una pequeña comisión. Y si estás en mi lista privada, la vas a tener completamente gratis. Es momento de que te apuntes a la lista privada porque por un pequeñísimo fee tienes herramientas que de verdad valen la pena, que de verdad te van a ayudar a trabajar tu marketing, ya sea CPA, afiliados o tu negocio online. Se despide de ti Betty Merito, espero que lo hayas disfrutado el video. Nos vemos en el siguiente video. Recuerda amigo marketer que este año pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!